para subir una copia de seguridad a un hosting o al sitio de un servidor remoto lo primero que debemos de tener en cuenta es con qué FTP vamos a trasladar o vamos a subir el sitio en el caso personal yo utilizo FileZilla voy a ejecutar el, el archivo para que ustedes observen este es el archivo de FileZilla que es el que me permite a mí poder conectarme a un sitio servidor en el, caso, en el caso personal lo vamos a conectar al, al sitio que hemos creado previamente y es un cliente de protocolo de transferencia de archivos palabras menos palabras más es un cliente FTP ¿Cómo hago para poder tener en mi computador este cliente? entonces para eso debo ir vamos a minimizar este debo ir a la página donde yo puedo bajar ese protocolo de transferencia de archivos en el caso personal yo utilizo Facila, observen ustedes, y la página donde yo he bajado ese cliente es faizila-project.org. En esta página se puede observar que existen dos tipos de FTP, un FTP cliente y un FTP servidor. Para el caso nuestro necesitamos bajar el cliente, para eso damos clic aquí y nos aparecen las versiones de Windows, las versiones de Linux, las versiones de Mac en el caso nuestro vamos a bajar las versiones de Windows y nos recomienda eh, esta, la más recomendada vamos a dar clic aquí que en el caso personal, ojo eh, es el que previamente yo he bajado aquí está el proceso donde se ha, he bajado la versión 3.6.0.2 para Windows 32 le digo guardar archivo y ese archivo lo guardo en un sitio para posteriormente ejecutarlo entonces personalmente yo lo guardo aquí está Faisila. y aquí lo tenemos observen ustedes que yo previamente ya había instalado algunas versiones anteriores la 3.53 ahora eh, he instalado la versión 3.6.02 que es la que realmente estamos utilizando entonces para eso si yo clic le doy salvar él me dice que, que esa versión ya existe y que si deseo reemplazarla yo le puedo decir que es que sí e inmediatamente el, empieza el proceso de reemplazo. Para el caso de cada uno de ustedes pues sencillamente es es, es instalar la configuración. Una vez que hemos instalado ese archivo en el computador, vayamos donde lo guardamos para poderlo instalar en nuestro computador una vez que ya lo tenemos aquí en nuestro computador sencillamente damos doble clic voy a dar doble clic sí, nos aparece me aparece esta ventana donde me dice que si yo deseo ya ejecutar o, o instalar ese aplicativo le doy clic en room e inmediatamente el archivo se instala ya como yo lo tengo previamente instalado pues sencillamente no voy a dar clic le digo cancelar y una vez que ese archivo eh, está Instalado en mi computador, pues sencillamente ahora si sí voy, observen ustedes, vamos a mirar aquí lo tenemos, observen ustedes, Faisila como servidor, doy clic ahí en él y me debe aparecer la ventana que anteriormente les había mostrado. Entonces en este momento ya tengo ya tengo eh, esta ventana y en el, en el caso de ustedes les ha a aparecer una ventana esta ventana con este mensaje esto es lo primero cuando se abre por primera vez sale la primera ventana que es la, eh, la ventana de diálogo gestor de sitios donde aquí en esta ventana yo debo de configurar el sitio con el, en donde el cual voy a comunicarme previamente yo he configurado curso diseño web He configurado cursos re, eh, residuos sólidos y para el caso nuestro, do, eh, nosotros previamente hemos, yo previamente he creado un subdominio llamado Roberto el Duro. Que es donde realmente vamos a, a subir la copia de seguridad. Entonces, eh, para, para poder observar ese subdominio, vayamos a internet para que ustedes lo puedan observar ese este, este dominio se encuentra en www.grupoguinness.org Su dominio llamado roberto el duro aquí está, observen ustedes en este momento por, eh, por defecto el hosting bluehost me instala este es un dominio, eh, un sitio completamente vacío y él me instala esta interfaz una interfaz comercial, sí, que ellos tienen cuando se crea un, un subdominio o se crea un sitio. Más adelante les voy a explicar eso cómo lo podemos mmm, eliminar. Por el momento, lo importante es que sepan ustedes, sepan ustedes que hemos creado este subdominio en el dominio grupo guinness y a él, en este subdominio es donde vamos a subir el sitio. Entonces vuelvo nuevamente al Facila y, Zilla, sí. y si, ¿Cómo creo yo el sitio para poderme comunicar a Roberto el Duro? Supóngase que ya, aquí ya lo tengo configurado. Pero vamos a suponer cómo se hace por primera vez. Entonces voy a, a, a borrar Roberto el Duro. Aquí lo borro. ¿sí? Me dice que si realmente deseo borrar la, la entrada seleccionada, le digo que sí. Y ahora nuevamente lo voy a configurar. Entonces le digo nuevo sitio. Le digo Elduro listo y ya tengo ya tengo un sitio creado con el cual me voy a conectarme por medio de un protocolo de transferencia de archivo por medio de un protocolo ftp ahora para eso debo de tener claro tres elementos tres datos claros el nombre del servidor el nombre del usuario y la contraseña del servidor en donde voy a comunicarme estos datos normalmente siempre los entrega la, la empresa que me presta el servicio de hosting para el caso nuestro yo ya tengo el conocimiento yo sé que es el servidor es un FTP ¿sí? y que se va a llamar grupo Guinness así se llama el servidor que, que yo he arrendado en Bluehost y ahora me va a decir que el nombre de acceso Ah, bueno el protocolo lo dejo tal cual como está el puerto no le coloco esto por defecto toma siempre el puerto 21 el cifrado eh, que vamos a trabajar de transferencia un, un cifrado es un ftp simple el modo de acceso va a ser un acceso normal ¿sí? el usuario es este el usuario normalmente eso ya también lo sé el usuario que, que yo manejo para poder eh, accesar por medio del protocolo, al servidor o al hosting es Grupo GIP y la contraseña que esta contraseña es la que previamente yo digito para poder entrar al, al sitio de esta manera se configura se configura el sitio que me va a permitir comunicarme por transferencia, eh, que, perdón, por FTP en la segunda pestaña es necesario que configuremos dos elementos. El directorio local predeterminado, o sea, el directorio de ambiente local que yo estoy trabajando. Entonces, ese sitio está en, en el Drive C, en el App Server, en, en la carpeta www y el sitio se llama curso diseño web. Sí, aquí está. Ese curso diseño web es la carpeta donde nosotros vamos a estar trabajando directamente en el caso de roberto el duro y el directorio este directorio remoto predeterminado de dónde sale entonces para eso yo tengo que entrar vamos a mostrarles cómo yo de dónde saco ese dato voy a entrar al hosting porque es necesario tener la dirección del, del subdominio de roberto el duro listo aquí voy a entrar el login, el password para poder entrar al servidor e inicialmente eh, Bluehost ¿sí? o el hosting me brinda un conjunto de herramientas, observen ustedes ¿sí? y ese conjunto de herramientas pues se, se, se requiere de un tiempo prudente para poderla reconocer cada una de ellas. El caso, en el caso personal voy a ir al conjunto de herramientas de dominios, aquí está y voy a ir a subdominio para conocer el path o la dirección de cómo se pueda llegar al subdominio de Roberto el Duro aquí me aparece el conjunto de listas de los diferentes sitios y subdominios que tiene el hosting el, el Curso de Diseño Web, el S. algunos de estos dominios son algunos de los dominios que han adquirido cada uno de ustedes y por acá tengo Roberto el Duro y observen ustedes que en Roberto el duro este es la dirección que eh, existe para poder accesar al sitio public eh, subrayado html que esta esa carpeta o ese directorio se asimila a la www del eh, servidor local como estamos trabajando en un servidor remoto entonces eh, en vez de www vamos a trabajar con public html Ven ustedes que todos los sitios eh, tienen o, o están ubicados en esa carpeta public HTML, que es la que se asimila a, en el ambiente servidor local a, a la WW. Y Roberto el Duro, que es el sitio, entonces le digo Control C para pegarlo. Nuevamente voy al gestor de sitios de Faisila y pego el pad de remoto del sitio que donde voy a subir. Eh, el backup una vez que estos procedimientos o estos pasos es realizado ahora le digo conectar al darle conectar inmediatamente empieza el proceso si ¿sí? se empieza a tratar de comunicarse y me dice que ya ah, ya se ha comunicado observen ustedes que en la parte derecha de la ventana me está mostrando completamente el sitio me muestra la, la carpeta public html y me muestra todos los sitios que el hosting tiene en este momento inclusive el subdominio llamado roberto el duro que aquí lo tenemos ¿sí? dentro de la carpeta de roberto el duro el sitio roberto el duro existen estos archivos existe la carpeta que por defecto se crea cuando se crea un sitio y las diferentes los diferentes páginas del sitio esto lo que yo les decía a ustedes eh, cada una de estas páginas son las páginas que el hosting coloca para generar ¿sí? por defecto una publicidad si yo quisiera por ejemplo eh, borrarla o guardarla en otro sitio por ejemplo vamos a crear dentro de, esta, dentro de este sitio vamos a crear una carpeta, un subdirectorio aquí le digo crear subdirectorio le doy clic derecho y crear directorio ¿sí? y ese directorio le voy a decir por ejemplo copia le voy a decir copia para guardar atención me siento, para guardar todos estos elementos que, están, que por defecto se han colocado en el sitio entonces eh, voy a señalarlos los señalo todos y con clic sostenido los traslado perdón y con clic sostenido los traslado a ese a ese directorio o a esa carpeta que yo he creado entonces le digo se traslada, empieza el proceso ¿sí? haga de cuenta como si usted estuviera trabajando en Windows, con clic sostenido lleve todos esos eh, todos esos archivos, y lo tengo guardados aquí en copia, observen ustedes ¿sí? listo, vuelvo al sitio raíz del sitio y observen ustedes que en este momento el sitio raíz del sitio no tiene ningún eh, archivo, ningún archivo HTML, ahora si vamos a mirar ese comportamiento en el front end del sitio, vuelvo al sitio. Aquí está www.grupoguinness.org. Roberto duro Mire, observen ustedes que eh, inicialmente en la interfaz de sitio es esta. Vamos a darle una actualización del buffer para que nos muestre ¿sí? cómo se vería el sitio sin esos elementos que previamente el hosting eh, ubica. Mire, observen ustedes cómo está. Me aparece una carpeta que es el directorio padre. En este caso, el directorio padre es, es el grupo Guinness. Y si yo doy clic aquí. Vamos a dar clic para que ustedes se den cuenta que inmediatamente me lleva al, al, al directorio padre que es grupo Guinness. Entonces, en este caso, nuevamente tengo que volver al sitio de Roberto el Duro. ¿sí? Y me mostró mostrándome la carpeta heavy que es la carpeta de instalación de configuración de instalación del sitio y la, el directorio que nosotros hemos creado donde guardamos cada uno de los elementos que hemos eh, trasladado a este directorio si yo doy clic en copia observen ustedes me estaría mostrando ¿sí? me estaría mostrando las interfaz que él normalmente muestra en que, que muestra y que se instala en el sitio por defecto volvamos al fala como ya estamos comunicados ¿qué nos queda faltando? sencillamente nos quedaría faltando subir la copia de seguridad al sitio de Roberto el Duro entonces vamos a hacerlo para eso me ubico en el Drive C aquí está Drive C y en el Drive C debe existir una carpeta que se llama backup observen ustedes aquí está backup dentro de backup debe existir una carpeta de diseño web y dentro de diseño web debe existir en la copia de seguridad que nosotros hemos realizado con activo backup para poderla subir existen dos, dos situaciones eh, podemos hacerla de dos maneras la primera doy clic en, en, la, en la copia clic derecho y le digo subir esa es una manera de poderlo hacer la otra es sencillamente señalo el archivo y con clic sostenido lo traslado al lado derecho ¿sí? y suelto en el espacio en blanco del sitio eso es lo que hemos hecho, en este momento se empieza a realizar la copia ¿sí? va en un 3.4, en un 4% de instalación ¿sí? y en esto eh, vamos a esperar unos, unos minutos para que se, se instale la copia de seguridad en el sitio que hemos creado como se puede observar, ya la copia de seguridad se ha eh, subido al sitio de Roberto el Duro. Ya aquí solamente eh, nos queda poder eh, descomprimirla para, poderla, para poder terminar el proceso. Para descomprimir... La copia de seguridad en el hosting o en el sitio que se ha creado Roberto el Duro, es necesario que instalemos unos archivos propios que permitan poder descomprimir esta copia de seguridad que está en un formato de comprensión JPA. Para eso debemos de ir a Internet, vayamos a Internet, minimicemos esto y debemos de volver nuevamente al sitio www.aquibabacad.com Voy a download y le digo: eh, aquí va a estar. Este es el plugin que necesitamos bajar para poder descomprimir esa copia de seguridad en formato JPA. Aquí nos dice ¿sí? que, que aquí va eh, a estar, es el plugin que nos permite poder descomprimir eh, eh, o extraer archivos en puntos y jpa o jps entonces vamos a bajar la versión 3.6.0 que es la versión estable ¿sí? liberada el día sábado 20 de octubre del 2012 entonces doy clic aquí en bajar aquí la tenemos aquí, eh, aquí está core le digo bajar nos aparece esta ventana de diálogo le digo aceptar este plugin lo guardo en componentes en el componente de copia de seguridad doy clic aquí y aquí lo tengo aquí lo voy a guardar en está Core ¿sí? yo previamente ya lo había bajado observen ustedes, aquí está está Core sencillamente si le digo salvar él me dice que esta copia de seguridad ya existe perdón, que este software ya existe que si deseo reemplazarlo yo le digo que sí y ya lo he subido ¿qué debo de hacer una vez que he, he, he bajado ese, ese plugin? pues sencillamente me voy al sitio donde yo lo bajé Aquí lo tenemos, ¿sí? lo descomprimo, para descomprimirlo doy clic derecho y le digo extraer, créeme un directorio que está el core 3.60 y extraigamelo aquí. Ya lo yo ya lo hice, aquí está. ¿sí? Estos son los archivos, atención a lo siguiente, voy a entrar a esta carpeta descomprimida. Y estos son los archivos que yo necesito pasar ¿sí? al hosting que me permitan poder descomprimir la copia de seguridad, entonces vamos a hacerlo volvamos nuevamente a, a, al FTP y ubiquemos esa carpeta donde que una, esa carpeta que hemos descomprimido, entonces donde la tenemos, la tenemos en el drive D vamos a ubicarla para que poderla trasladar, para poder trasladar todos esos archivos eh, por acá está Joomla correcto eh, componentes componentes de seguridad y aquí lo tenemos KeyStarCore, core que es el conjunto observen ustedes aquí KeystarCore core es el conjunto de archivos que van a permitir descomprimir el sitio o el backup que hemos, que hemos ya subido al host entonces vamos a seleccionar todos estos archivos los selecciono y con clic sostenido los paso al host. Inmediatamente se empieza, se empieza a hacer una copia de cada uno de ellos. Listo, como se puede observar, se han pasado los archivos muy rápidamente. Y eh, es importante que tengamos en cuenta que dentro de esos archivos que hemos pasado al, al servidor existe un archivo que se llama Keystar en PHP. Este, ¿sí? este archivo es el que nosotros vamos a ejecutar para poder hacer eh, la descompresión de la copia de seguridad entonces para eso vayamos al sitio observen ustedes aquí estoy eh, en indes Roberto el Duro le doy actualizar el buffer y me, deben, me debe aparecer completamente todos los archivos ¿sí? que eh, aparecen dentro del sitio Dentro de ese archivo debe, de, de, aparece estar, que es el que le había comentado. Doy doble clic aquí para que se pueda ejecutar la, eh, eh, la configuración del plugin. Me dice que, eh, que las cosas que se deberían conocer acerca de aquí o acá KeyStar. Si quieren la, ustedes la leen y por, al final dice eh, que eh, clic aquí o pulse esta tecla o escape para cerrar este mensaje vamos a clic y este es el ambiente de configuración del sitio es un ambiente de configuración muy sencillo si ¿sí? me dice que, que el sitio que vamos que el archivo de respaldo cuál va a ser si ¿Sí? entonces voy a decirle voy a decirle que el sitio de respaldo va a ser este el que hicimos hoy 2013 primero del 21 este es el sitio que vamos a descomprimir que lo escribir los archivos directamente no hay problema eh, la configuración, el tiempo de, ejecu de ejecución y el proceso de descompresión. Yo le digo que eh, comenzar y en si empieza el proceso de descompresión del archivo. Listo. Como se puede observar en la, en la pantalla, ya me sale eh, un mensaje que la restauración eh, y la limpieza se ha hecho correctamente. Y en este caso vamos a mirar el, el FTP. ¿Sí? voy a actualizar voy a darle F5 para actualizar el FTP y observen ustedes que ya dentro del sitio me aparecen todas las carpetas de configuración del sitio observen ustedes cada una de ellas ¿sí? ¿cuál es el paso a seguir en este momento? pues el paso a seguir en este momento es empezar la configuración del sitio Vamos a iniciar la configuración del sitio. Al dar clic aquí en ejecutar el instalador, inmediatamente empezamos el proceso de configuración del sitio en el host Pero previamente a eso es necesario, muy recomendable les digo, eh, ya borrar las copias de seguridad comprimida que tenemos en el sitio para que no nos pese tanto. Eh, ah, previamente eh, se me ha pasado, yo tenía una copia de seguridad del 18 de enero la teníamos aquí instalada y esa es la razón del por qué cuando fuimos a seleccionar qué copia descomprimíamos nos apareció previamente esta esta configuración entonces vamos a borrar estas dos copias a tener en cuenta que la que descomprimimos fue el 21 el 21 de enero y vamos a borrarlas para que no nos pese el sitio antes de empezar a configurar entonces le digo yes se borran las dos copias y ahora sí empiezo el proceso de configuración del sitio. Voy a internet, doy clic en ejecutar el instalador y empieza el proceso de configuración del sitio. Lo primero que me dice, eh, él me da cuatro opciones, comprobar, restaurar la base de datos, información del sitio y el proceso de finalización del sitio. Entonces, eh, inicialmente me aparecen unos parámetros obligatorios, los parámetros opcionales, y los directorios donde se están instalando donde está instalando el sitio esto no lo no lo toco para nada y doy en la parte superior derecha le digo siguiente al dar clic en siguiente me sale una, una advertencia en donde dice que el instalador de aquí va ha detectado que está haciendo la restauración en un sitio diferente de donde se creó el respaldo la información de la base de datos mostrada es de su viejo sitio ¿Quiere borrar estos campos para poder escribir la nueva información de conexión de la base de datos? Yo le digo que sí. Y aquí me aparece la configuración de la nueva base de datos. Entonces, para esto, yo debo de tener una base de datos. Voy a crear la base de datos del sitio. Nuevamente, voy a, al hosting. Atención a lo siguiente. Voy al hosting. Me voy al cPanel del hosting para poder crear la base de datos ¿sí? esa base de datos inicialmente el proceso es crear la base de datos y posteriormente poder subir la base de datos que existía en el, en el sistema de acceso local poderlo subir al sistema de acceso remoto vamos a, vamos a buscar, aquí está aquí tengo un asistente de, de, de base de datos el conjunto de herramientas y, en, y dentro de eso hay un asistente de la base de datos de MySQL que es la que nosotros hemos venido trabajando doy clic en ese asistente y me dice que, que base de datos deseo eh, crear, entonces vamos a crear eh, una base de datos llamada por ejemplo el duro así vamos a decirle el duro damos clic en siguiente paso Y el segundo paso es crear los usuarios de la base de datos. Entonces, el nombre del usuario de la base de datos, vamos a decirle el mismo nombre de la base de datos, el duro. Una contraseña, vamos a digitarle una contraseña fuerte, digamos, por ejemplo, eh, una contraseña que nos permita. Que, ah, bueno, que nos genere la contraseña automáticamente. Vamos a decirle aquí: generar eh, generador de contraseñas y me aparece esta contraseña no me gusta que no genere otra por ejemplo esta puede ser sí digámosle que sí entonces que utilice esta contraseña voy a, voy a copiar esta contraseña en un lugar seguro y le digo utilice esta contraseña listo y le digo eh, crear usuario en el momento en que se ha creado la base de datos y se ha creado el usuario me aparece la configuración me dice eh, estos estos datos vamos a copiarlos el nombre del usuario sí el duro grupo gui el duro y la base de datos se llama grupo gui el duro ¿sí? y cuál es la contraseña la contraseña la tenemos aquí entonces esos datos vamos a copiarlos por favor para que para que los tengamos en memoria doy clic derecho copiar vamos a, a copiarlos en, en un archivo de texto los pego y también vamos a copiar la base de datos, que perdón, la contraseña que es la que nos está haciendo falta. Esa contraseña la, la copiamos aquí, le decimos ¿sí? clave y esa es la contraseña que tenemos. Entonces, estos son los tres datos que es importante que la tengamos. Guardémoslos de una vez. Se va a salvar como guardémoslos en, en la copia de seguridad que hemos creado en la carpeta de copia de seguridad del Drive C aquí lo tenemos backup y diseño web y aquí vamos a decirle sí base de datos eh, datos de la base de datos le digo salvar y ya tenemos ese archivo guardado listo una vez que eh, hemos creado la base de datos y hemos configurado el usuario y su clave para poder accesar a la base de datos ahora me pregunta cuáles son los permisos que le vamos a dar, entonces a ese usuario vamos a darle todos los privilegios y le digo siguiente paso. Ya se ha completado completamente la creación de la base de datos y con base en esos datos ahora sí nuevamente vuelvo a la configuración del sitio. Aquí la tenemos, la configuración del sitio para poder empezar a crear la base de datos. Entonces me dice que el tipo de base de datos le digo MySQL, ¿sí? No MySQL, SQL sino MySQL. Ahora me dice nombre del servidor de la base de datos. Generalmente, el nombre del servidor de la base de datos, cuando nosotros usamos eh, cPanel, en el caso de nuestro hosting, es normal o generalmente localhost. Nombre del usuario de la base de datos, ya lo tenemos, es el duro. La contraseña, pues vamos a copiarla, aquí la tenemos. La contraseña ah perdón, el, el usuario es grupo git el duro ese, vamos a copiarlo, grupo git el duro volvamos aquí y le digo grupo git el duro la contraseña, aquí la tenemos la copiamos y la pegamos aquí contraseña ahora, nombre de la base de datos ya también lo tenemos, se llama nombre de la base de datos grupo git el duro lo copiamos y la pegamos ¿sí? ahora eh, me dice me trae unos unas opciones avanzadas no las toco me dice que las tablas que se si eliminan las tablas existentes de la base de datos yo le digo que sí y me aparece eh, un ajuste fino que si eliminar las claves foráneas mientras se restaura doy a, eh, activo eso o sea esta parte que por defecto viene no la toco y le digo siguiente en ese momento, eh, él me daría, me empieza el proceso de restauración de la base de datos, ¿sí? Y le digo, ok, ya la ha restaurado la base de datos. Por lo tanto, me pasa a la siguiente ventana. ¿Cuál es la siguiente ventana de los parámetros del sitio? Entonces, nombre del sitio, ¿sí? El nombre del sitio se va a llamar curso de diseño web. Ahora... Dentro, de, dentro de, del sitio de curso de diseño web me va a aparecer la dirección de correo del sitio Toya Gmail y, y este es el, el trae por defecto la configuración del, la configuración global del sitio y estos datos son los que me está trayendo. Me está trayendo. Dentro de las opciones FTP eh, nos permite activar la capa FTP. Para este caso eh, es, una, es una opción que normalmente siempre se trabaja para los administradores de los hostings. En el caso de nosotros, como estamos trabajando un dominio, no lo vamos a dejarlo tal cual como está. Ahora, la configuración del super nombre del, El nombre del usuario, admincurso, la nueva contraseña si en algún momento necesitamos cambiarla y la dirección del, del, del correo electrónico. Estos son los ajustes finos de los directorios que se está trabajando del sitio. Por lo tanto, no hacemos más aquí en esta parte y le decimos siguiente. Una vez que... Eh, que hemos terminado, pues nos aparece ese que la configuración del sitio se ha escrito en el en el disco correctamente, ¿sí? Y para eso, para terminar la, la instalación del sitio en el hosting me dice que pinche para borrar el directorio de instalación, o sea el director installation. Existen dos formas de poderlo hacer. Yo puedo dar clic aquí o me puedo o puedo ir al protocolo FTP cliente. Y podemos borrar lo que es, eh, me está pidiendo es que borre esta carpeta instalación. Doy clic aquí derecho y le puedo decir borrar. En cualquiera de las dos opciones podríamos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo directamente desde la configuración. Yo le digo pinche aquí para borrar el director de instalación. Do, eh, he dado clic y me empieza a borrarlo. Se ha borrado el director de instalación. Pulsando OK se le diría a la portada de su nuevo sitio. Entonces le digo OK. Y en ese momento se está redireccionando al nuevo sitio. Sitio diseño web. ¿Sí? Observen ustedes. Este ahora sí subido como subdominio al hosting de www.grupoguinness.org. Roberto el Duro. Observen ustedes aquí. Verifiquemos si esa carpeta se, bor se borró realmente. ¿Cómo la podemos verificar? Pues entramos al protocolo FTP de Faisila. Y observen ustedes que al dar F5, actualización del buffer e inmediatamente ya la carpeta esa carpeta no existe observen ustedes ya no existe en el sitio ya se ha borrado ¿sí? entonces de esa manera es que se ha configurado completamente el sitio y se ha subido correctamente ahora miremos a ver si los enlaces eh, funcionan correctamente por ejemplo tengo inicio que es correcto me está llevando al sitio me eh, acceso ¿sí? al sitio correcto eh, hojas de vida correcto o sea no tengo ningún problema de esta manera es que se configura eh, migrar un sitio web desde un servidor de acceso local a un sitio web de acceso remoto o a un servidor de ambiente local a, a un servidor de ambiente remoto espero que con este vídeo eh, tengan ustedes los elementos necesarios para poder migrar el sitio. Nos vemos en una próxima.